Muy buenas, les habla Luis Felipe Camilo Mercedes y hoy le voy a mostrar, hoy le voy a mostrar cómo hacer un pequeño PDF sin la necesidad de utilizar ningún programa para hacer ese formato PDF. Y algún texto adicional que voy a copiar para que puedan ver el ejemplo. Lo que sí vamos a utilizar es una página llamada TinyWow. Lo primero que vamos a hacer es eh, utilizar nuestro navegador de preferencia. Eh, vamos a utilizar la página llamada TiniWow. Vamos a dejar esta página aquí para poder buscar la información que vamos a copiar como texto. Ya que nos abrió la página, eh, deslizamos y vemos una opción que dice crear un PDF o subir un PDF pero vamos a crear uno desde cero sin la necesidad de utilizar Word o utilizar otras herramientas para luego convertirlo a PDF vamos a hacerlo desde cero pero es algo sencillo no piensen que es algo que va a ser un PDF muy complejo es algo muy sencillo es algo para rápido quizá nos permita algunas imágenes algunos textos eh, pero no más que sostiene algunas herramientas pero no creo que sea tan versátil como otro programa que lo transforman en pdf ahora que terminó de abrir vemos arriba que podemos cambiar el texto que queramos como se va a llamar este pdf Le vamos a poner youtube por motivo a este vídeo y podemos ver las herramientas seleccionar texto eh, resaltar blackout eh, marcar si un check leaves marcar como una x o marcar con tenemos los días la hora subir una imagen o firmar primero que vamos a hacer es subir las imágenes eh, para que vean cómo hacer un sencillo pdf podemos ver la imagen que acabo de subir podemos cambiarla de tamaño eh, le damos aquí, ahora vamos a poner un texto por eso le decía que tenía que tener esta información para poder copiar el texto que, que quiero pegar aquí en caso de que no se peguen le dan a texto y automáticamente el programa genera como un, un texto pdf sencillo no es un pdf muy complejo como lo que eh, estamos acostumbrados a ver o a utilizar hacer algunos arreglos para que vean lo que podemos lograr podemos lograr más cosas pero haré unos pequeños arreglos para que vean ya que tenemos nuestro pequeño pdf vamos a proceder a guardar no es lo mejor que quería que quedara pero es algo para no tener ningún programa y poder hacer un pdf eh, le damos al cache recuerden darle al cache para que pueda hacer la, la certificación de que somos una persona hacemos clic en nuestro cache y automáticamente vemos que va a descargar nuestro archivo pdf sin la necesidad de utilizar ningún programa esta página es muy buena la recomiendo sin excelente página para convertir todo tipo de programa todo tipo de formato y hacer un pdf desde cero sin necesidad de crearlo en ningún programa podemos hacer un, un pdf con imágenes o mandarlo en imágenes y si queremos simplemente hacer imágenes ya que nuestro pdf descargó vamos a ver cómo quedó y como podemos ver tenemos nuestro archivo en pdf sin utilizar ningún programa solo esta página es cuanto hasta la próxima cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del vídeo muchísimas gracias